Bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Marcos Bonilla en el día de hoy. Doctor, salud y bienvenido. Sí, gracias Víctor, Sergio, todo bien. Y a la teleaudiencia. Gracias, gracias. a Dios, bendecido en este nuevo día. Así es. Doctor, eh, ahora del de, de, de equipo médico, ¿verdad? Eh, las autoridades eh, de salud pública de hacer estos cambios en, la, en lo que tiene que ver con, con la flexibilización del toque de queda y otras medidas, quisiéramos oír la opinión de Marco Bonilla como presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Duarte sobre estas nuevas medidas que se han tomado en medio de, ya de la Navidad de que estamos en República Dominicana. Correcto, sí, gracias. Me, oye, Víctor, eh, con estas medidas que se han adoptado y que se han cambiado, no estamos de acuerdo en su totalidad, porque consideramos que deberían ser todavía mucho más agresivas lo que es el, la, el toque de queda, el, la, el seguimiento a las personas que no estén cumpliendo con el distanciamiento físico, eh, con las, el, los protocolos a seguir frente a esta pandemia consideramos que deberían ser todavía mucho más agresivo En el sentido de también de los negocios que le están dando permiso para laborar con un 70% de su capacidad, consideramos que un 70% es demasiado gente en cualquier lugar, al menos que sea en una finca abierta donde esté en la silla súper alejada porque eh, hay que tener en cuenta que no solamente la capacidad sino la conducta que van a tener la gente en esos lugares físicos en esos lugares de, de ambiente esa persona se retira la mascarilla para disfrutar el momento vamos a llamarlo así Uf, confianza. para tomar lo que se estén tomando para comer y dura más de 10, 15, 20 minutos sin la mascarilla entre una persona y otra entendiendo que este virus puede ser propagado rápidamente en 12, 13 minutos. En el tiempo que la persona estamos durando sin la mascarilla, ya es propenso para eh, llevar a, a contagio a una persona y esa persona a otra persona y a otra persona. Por lo que consideramos que un 70% en cualquier lugar público y es que va a ser casi siempre cerrado. Eh, no, es demasiado doctor, es demasiado cuando, cuando habla de doctor, nosotros. De, de que... el horario eh, no es como la gente dice vuelvo siempre lo he dicho que la gente dice, ay ah, es que el, el virus solamente... no sé yo okay. Diga. Me, doctor decía por ejemplo cuando usted habla de que debieron ser más agresivos en cuanto a las medidas, a qué usted se refiere qué usted entendía sí, usted no quiere, el, el, el, me, mira hay muchas zonas de, del país que deberían casi estar cerradas entiende. esas zonas, la misma provincia de Duarte, eh, Santo Domingo algunas zonas Puerto Plata deberían tener las mismas medidas que teníamos aquella vez cuando habían retenes durante el día entero frenarle la entrada de tantas personas para que volvamos a disminuir la cantidad de personas infectadas. Hay mucha gente que viene de otros pueblos y pueden estar viniendo infectados. Entonces, debería hacer ese punto de agresividad a el que me refiero. Con respecto a lo que es el, el horario, en vez de ser desde las 7, bajar otra vez a las 5, a las 4 de la tarde, por lo menos una semana, dos semanas, para probar cómo va la cosa, y ahí tomando medidas, porque no es necesario que sea al país completo, sino las zonas, las, las áreas que o las provincias que sean más vulnerables en este momento a estar padeciendo este este virus de sí, verdad, porque la, la, hay, hay zonas rurales donde el virus prácticamente es nulo, o sea y hay zonas que son más álgidas, deberían de ser dividirse las, las decisiones. No, dependiendo de la, de la Sa Salud Pública tiene dividido el ministerio por zonas: zonas rojas, zonas verdes. Entonces, esas caerle arriba para erradicarlo. Y a las que están en zona verde, que son las que están muy poco infectadas, entonces prestarle atención para que no pase a ser zonas rojas pero es con todas las medidas, obligatoriamente, que tiene que serlo. Y le voy, y digo algo, lo he dicho en toda la entrevista que me han, me han hecho en estos días, que no es solamente eh, los lugares de restaurante, sino todos los negocios en o sea, que donde no, hay No solamente son los lugares, los lugares de expendio de bebida, tal como usted señala, deben ser todos, porque es donde hay aglomeración de personas. Exactamente, porque usted estamos yendo a los supermercados y hay una aglomeración inmensa de personas. Estamos yendo a las tiendas de ropa y hay aglomeración. Los centros clínicos hay una aglomeración increíble de, de pacientes. Eh, tanto clínicos, o sea, tanto los centros sanitarios, me refiero, tanto públicos como privados, eh, no se están cumpliendo o se están rompiendo en muchos momentos. Eh, lo que es el protocolo de para estos pacientes eh, los mismos bancos ustedes ven cómo se ha roto el protocolo vuelvo a, a decir verdad, con respecto verdad. a la situación de, de paciente, entonces no solamente enfatizarnos en, la, en los lugares de expendio de comida y de bebida en todos los lugares donde hay una un movimiento grande de personas doctor, muchas gracias gracias por atender esta llamada importantísima, su participación y vamos a seguir nosotros desde aquí. Sí, siempre estamos siempre estamos en la disposición de llevarle los lo conocimientos que tengamos y exhortarle a la población en sentido general uno, el uso de la mascarilla, ahora yo me la retiré porque yo estoy aislado completamente no tengo más nada en la higienización, el, el, el prestar la atención y cumplimiento del protocolo en todos los sitios que estemos. Y además, las personas que están infectadas, por favor, aíslense, porque estamos viendo personas infectadas que están siguiendo yendo a su, a su trabajo, que están yendo a, a hacer compras. Que están haciendo una vida normal. No, están... no, no, no te vaya, te vaya más lejos. Tú le das la licencia médica y se va y tú lo ves en, lo, en los centros comerciales y en, lo, y en los sitios. Oh, y ellos oh, nada más necesitan la licencia para no trabajar, pero para estar, para haciendo, no... eh, para estar en el medio, están igualito haciendo su vida porque digamos, no se sienten nada. Exactamente. Para que sepa, la gran mucho de ellos, que nada más te piden la licencia, que les des 15 días, 30 días los saco, o, o hasta dinero, pero tú lo ves mm -hmm. en la calle normal entonces eso ratifica lo que hemos dicho nosotros doctor eh, que obedece mucho a la irresponsabilidad eh, que hemos nosotros estado exhibiendo durante todo este proceso correcto y mira no no tengo nada que ver con lo político pero no es un asunto solo del gobierno de las autoridades esto es un asunto de todo el mundo Así es. Porque las autoridades pueden seguir batallando, batallando, pero si el pueblo sigue 50-50, este... eh, 50-50, es. entonces es de las dos partes. Y a las autoridades de salud que por favor cooperen, a, sigan supliendo a los médicos y al sector que está trabajando en esto, a la, al sector salud, de la protección real para todo el mundo. ¿Entiendes? Porque entendemos que hay muchos hospitales que no están recibiendo los insumos necesarios para atender estos tipos de pacientes. Bueno, pues ahí está. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestro, hacer este contacto con usted. Gracias, doctor. El doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano filial Duarte, estuvo con nosotros hoy en este espacio hablando sobre esta situación y estas nuevas medidas con estos nuevos ajustes que se han hecho a las medidas concernientes a lo que es el toque de queda y la situación del COVID-19 en la República Dominicana en tiempo de Navidad. Vamos a una pausa y regreso seguimos con este contacto diario en el día de hoy, que es miércoles 16 de diciembre del 2020. No le cambie que en breve regresamos.